Me parece una participación normal, capaz que a la mañana vinieron más gente pero aquí por ejemplo en el local de votación al entrar no pusieron a hay que destacar ¿verdad? nosotros iniciamos sin ningún tipo de inconveniente una sola persona no hubo incidente de, de mesa de le voy a decir de proceso electoral más que la intervención de un apoderado que del frente guasú o no sé cómo decía su afiliación política ¿verdad? tenía acreditación pero vino a perturbar las mesas 1 y 5 respectivamente Thank you.